Hola ¿qué tal, yo soy Así y si no me conoces me presento, soy Runner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en plan invierno, es la primera misión de Halo Reach, su tiempo parece de 15 minutos y vamos a hacerla en legendaria Siendo honestos, yo quería subir la guía de Halo 5, solo que no encontré mi capturadora Así que mientras la encuentro, vamos a hacer la guía de Halo Reach Esta guía no va a ser sencilla Para guía sencilla ya está la guía de 3 horas que hice hace unos meses, o hace un año casi y sí, hace un año creo. Entonces... Esta cosa va a ser difícil. Ok, voy a, a cubrir trucos y strats avanzadas. Que top runners hacemos. Entonces... Esto solo es para los que quieren ya saberse bien el Rich. O sea, no es para novatos. Sí. Entonces, ¿no habéis dicho eso? Vamos a darle. Y lo Rich... Este, mi, mi juego favorito, al parecer. Así que... Vamos a hacer todo como debería de hacerse. Vamos a bajarnos rápidamente de aquí. Vamos a iniciar el sprintar y vamos a intentar hacer unos slidiums. Aquí hay uno. Y después puedes intentar otro acá. Aquí puedes evitar una animación de, de recibir daño simplemente si te agachas justo en el frame perfecto. Aquí deja de correr más o menos a esta altura. Aunque tengas todavía sprint porque lo quieres tener para poder subir aquí. Y después brincar para acá. Ok, esto que acabo de hacer no es fácil. Entonces te voy a dar una explicación de qué tranza con todo esto. Vas a brincar a esta piedra. Vas a brincar a esa línea negra que está ahí más o menos aquí. Y después únicamente vas a sprintar y vas a subir mágicamente. Eso es todo. Después puedes hacer lo que expliqué en la guía de noobs, que básicamente es hacer esto. Brincas en la barrera, te agachas y te mueves. Ah, de hecho, esa no lo expliqué, ¿verdad? Simplemente corre, brinca, agáchate y vas a caer aquí. Vas a seguir agachado, no te desagaches. Y mientras estás agachado... Te mueves así. Bastante fácil. ¿Qué puede pasar si, si fallas? Este, te caes. Tienes que estar siempre agachado, ¿ok? La manera en como yo lo hago ya es este... De tener memoria muscular. Simplemente corro. Y ah, oh, wow, oh, Ahí se tragó mi input de brincar, si no me equivoco. O simplemente no brinqué. Cualquiera de las dos. Corro. Memoria muscular para saber en qué momento brincar. Y simplemente irme moviendo. Puedes practicar cualquiera de esos dos. Vamos a brincar ahí. Este es un brinco y agacho, por cierto. Me brinco, me agacho. Y ahora aquí, pues... Correr y brincar directamente a esta Piedra que está acá El problema es que si Yo por lo general ya no tengo sprintar en esta Sección, entonces lo que yo siempre Hago es esperar a que se recupere mi sprint Más o menos vendría así Y entonces corro aquí Caigo y brinco directo Brinco para acá Y después ya sabes, voy haciendo el parkour Clásico Este bueno, ya me da el punto de control Este parkour simplemente es ya lo has visto en, la, en diferentes speedruns no, no es muy complicado ¿Qué pasa si te caes? No te preocupes Si te caes simplemente, simplemente vienes por aquí abajo Brincas aquí Brincas para acá Este por favor brinca Y después brincamos hacia acá este, este igual puede que se complique Simplemente corre y brinca Y ya está, es un ramp jump Tienes que tener velocidad y brincar justo cuando choques con la pared para poder llegar Aquí brinco y me agacho Cuidado que hay una barrera elástica que no te deja avanzar y ahí hay un wall clip. Este clip que se hace ahí este solo se puede hacer con. Bueno, se puede hacer con los dos, tanto con control como teclado de mouse, pero es bastante avanzado. Porque la manera en cómo se comporta el Falcon depende de toda esta ruta que estemos haciendo. Entonces, vamos a ir por el Falcon consistente, que es el que se hace, se hace en full game. Y algún día te explicaré cómo funciona. El wall clip de allá Vamos a venir por aquí Simplemente en la pared invisible Esto aquí no hay pierde Matamos a ese sujeto Venimos por acá Y aquí puedes usar el, la magnum O el arma de ese sujeto Simplemente Lo que quieres es darle es, es matar a ese sujeto Y también vas a matar a este grunt Una vez se muere ese grunt Ven por aquí Y ahora Si ese grunt tiene pistola de plasma Ya la armaste Y puedes hacer esto Si este grunt no tiene pistola de plasma Puedes venir hacia acá y ver si este vato tiene pistola de plasma y agarrarla. Si los dos tienen aguijoneador es reset. Tal cual. Necesitas pistola de plasma de al menos de estos dos. Hay otra manera de sacar una pistola de plasma. Pero no la recomiendo honestamente. Porque estamos en legendaria. Y eso, ese, ese strat no se hace en legendaria. Debes de estar loco. Se, se hace un fácil. Y después tal vez igual le expliqué. Ahora como este sujeto tiene pistola de plasma. Venimos por acá. A la altura de esta cosa vamos a brincar y agacharnos. Con esto vamos a escuchar el diálogo de jefe, ese es un excelente indicio, si no lo escuchas vas mal Ve tu radar, ve tu radar y en cuanto parezca un enemigo brinca y ven por aquí Y lo que vamos a hacer es dispararle al, al falcón Gracias al parkour que hicimos al principio, este falcón es robable, aquí en esta sección Si no tendrás que hacer el falcón que te expliqué en la guía de noobs para que este falcon se abra debe de caer boca abajo, entonces aquí aunque oprima el botón para bajar a alguien no va a funcionar El falcon tiene que caer boca abajo, entonces ¿cómo hacemos eso? Bastante fácil, este timing depende del grunt al que mataste, yo como maté al cercano, este, como conseguí la pistola de plasma del primer grunt Ya no tengo que hacer este, este, la otra estrategia. es que no sé. Se, no, no se, ah mira ahí no se escuchó el jefe no sé cómo explicarlo. Si mato a este, el falcon se mueve más rápido. Si mato al de allá atrás, el falcon se mueve más lento. Así es como funciona, ¿ok? Entonces vengo aquí. Y como sé que es un falcón rápido, tengo que aplicarme y disparar cuando acabe contacto, eh, carajo. Justo cuando acabe carajo, este, tengo que disparar más o menos cuando diga contacto. El primer contacto es cuando tengo que disparar. Por cierto, este timing es distinto en fácil. En fácil tú tienes que hacer un timing distinto Si te das cuenta mientras yo estoy haciendo esto Lo que hice fue este Caminar hacia atrás Y esto es porque cuando yo paso esta línea Cuando yo paso una línea invisible que hay aquí El spirit llega Ok, aquí lo que hacemos es Que cae, cae boca abajo Y ya lo podemos robar Ups, este Balcón, por favor Lo robamos y somos inmortales aquí Ok, así de sencillo Aquí no te quieres tardar porque ya viene el spirit. Entonces vamos a hacer esto rápido. Le damos la vuelta, lo robamos. Y ahora, ¿cómo, robaste, cómo hacer el, el salirnos del mapa con este sujeto? Vamos a venir de este lado. Y quieres esperarte a que ese sujeto baje. Ahorita, como ya yo lo tengo abajo, pues no va a salir. Bueno, sí va a salir. Te vas a quedar aquí flotando. Si llegas muy rápido, te quedas aquí flotando y esperas a que el spirit baje. Una vez el spirit baja, tú te acercas hacia él. Más o menos en una línea Sobre esos árboles que tengo abajo Y él se va a empezar a mover Tú sigue la misma línea Y te vas a poder quedar atorado en él más, más o menos así Y lo que quieres es quedarte atorado así Una vez estás atorado Él va a volar y te va a sacar No tiene pierde El salirte con, con el Falcon Ok, simplemente venimos por aquí Ignoramos a todos, somos inmortales Aquí como ya, ya voy tarde lo único que voy a hacer es volar sobre la línea así Así esos árboles Me freno un poco para no irme tan rápido Y aquí como ya más o menos sé en qué altura En qué altura está el... El espíritu moviéndose Voy a salir Esto depende mucho, por cierto El movimiento de esa nave depende de hacia dónde tú estés viendo Entonces no lo veas Siempre tienes que tomar el mismo ángulo Entonces vengo por acá Paso sobre esos árboles te empieza a mover y yo me coloco aquí. Y nunca lo veo. Si te das cuenta, siempre estoy como de lejitos. Y ahora lo que hago es atorarme de lado. Esto asegura casi siempre de que vayas a salir. Y listo, salimos. Una vez salimos, vas a volar hasta 300. Vas a subir hasta 400, perdón. A mí me gusta subir hasta 500, pero puedes hacerlo este, este en 400 y cacho. O sea, sube hasta 400. Porque aquí ya hay este una... Una pared invisible Entonces más o menos a 400 vas a volar Vas a venir por aquí volando Y justo cuando Vas a ver completamente hacia abajo y cuando tu trompa Más o menos esté por ahí, vas a girar Y empezar a caer Y echarte de reversa Vas a activar a todos estos enemigos y vas a matarlos a todos Ahí siempre hay un grunt Ahí siempre hay un yakal Este Por favor muéranse todos Tienes que saber cuántos amigos son Son aproximadamente, son 8 enemigos si no me equivoco Vas a matarlos a todos Importante, matar a todos los enemigos que hay aquí Y una vez estás eso, lo que hay que salir Bloquea altitud Me bajo, me subo de nuevo Y me sale este mensaje Aquí me quedaba este sujeto vivo Ok, ahí está Lo que puedes hacer una vez que matas a todos Es volar hasta aquí y hacer exactamente lo mismo Ok No importa en dónde te bajes pero en cuanto tú te bajes, este, va a proseguir el nivel Entonces lo que nosotros siempre hacemos es simplemente Me bajo a mitad del aire Y luego, luego giro y me vuelvo a subir Pero quieres estar suficientemente de tiempo afuera Para que el juego uh, te registre Te registre que estás afuera Entonces esto es algo que podrías practicar Simplemente bajarte y subirte de nuevo Así en medio del aire Lo que quieres es que el juego registre que estás afuera del, del Falcon Si lo haces muy rápido no te va a registrar Ahora aquí simplemente venimos por acá y volamos más o menos a la altura de 200 y venimos hacia acá y activamos. Ahora, como nosotros hicimos el, la salida del mapa con la primera nave, como lo hicimos nosotros, esto va a ser mucho más fácil porque va a haber, este, no te vas a teletransportar. O podemos usar el método de Seclusive, que es volar básicamente hacia acá. Vuelas completamente hasta acá para activar otra zona de carga. El chiste es que cuando tú golpeas una zona de carga... Acá, lo que ocurre es que desactivas, eh, este, eh, deja de existir el, el, el espacio, eh, deja de existir aquí. Entonces se me olvidó, vamos a matar aquí. Yo recomiendo bastante de que si tú haces el Out of Bounds que yo hice, pues, más vuela hacia acá y te vas a evitar de problemas. Simplemente activas esto y listo, y deja de existir esa zona, como puedes ver. Este, si tú haces cualquier otra salida del mapa, esto se te puede complicar más porque va a haber una zona de teletransporte Y tienes que hacerlo con más cuidado Pero yo recomiendo bastante esta, esta forma, bastante fácil, ya no existe, ahora venimos por aquí Venimos aquí Nos quedamos aquí esperando, no cruces ese arbusto, no lo quieres cruzar aún Vamos a venir por aquí y vamos a ver hacia allá Cuando viene ese Spirit, una vez que es seguro ya venir aquí Cruzamos por acá y como puedes ver aparecemos de nuevo esto y nos acabamos de evitar toda esta pelea. Bastante, bastante fácil. Ahora simplemente me bajo aquí para agarrar esta granada. Me bajo aquí para agarrar esta otra granada. Y como puedes ver ya tengo dos granadas y aquí hay una tercera. Lo vamos a usar para hacer el truco de las tres granadas. Esta cosa es, es algo que yo descubrí, pero no sabemos cómo funcionaba. Recientemente se descubrió. Y lo que vamos a hacer es retrasar un checkpoint para que cuando aparezca un checkpoint... Esta pared invisible que está aquí desaparezca Ok, entonces vamos a esperar Vamos a esperar que Kat Este... digo hasta que desaparezcan todos Estos se van a morir, el cielo va a cambiar de color Y cuando eso ocurra, una granada Otra granada Si te das cuenta me espero hasta que exploten Y como ocurre eso Como puedes ver ya puedo cruzar ahí Porque ya no existe esa pared gracias al punto de control Venimos aquí Activamos esto y esto, igual de sencillo 1, 2, 3 Ahora, no avances mucho Si te das cuenta, yo me quedo aquí parado Y el Elite no avanza Pero en cuanto yo me acerco, así El Elite se mueve y va a querer seguir. Entonces tú quédate siempre nada más aquí Avanza tantito pa Para activar el Elite Y dispara desde, desde atrás Esto es igual como lo expliqué en la guía Lo que quieres es matar al Elite si ves que el Elite se mueve no te preocupes Él va a regresar por ti Aquí ese vato ya no tiene vida Entonces yo veo que es seguro avanzar Para que en cuanto se muestre el Headshot Aquí vamos a avanzar matando Aventando granadas es otra de las opciones Vamos a lanzar una granada ahí Para matar a la mayoría de los Grunts que están aquí Bien Vengo aquí, lanzo una granada ahí, brinco para acá, brinco, me agacho. Wow, mi granada no sirvió de nada. Entonces no, no pasa nada, lo que quieres es matar a todos estos sujetos. Y vamos a matar al sujeto de la, de la espada. Bastante sencillo. Y ahora vamos a venir para acá y activamos esto. Aquí hay una pared invisible, una barra elástica que no te deja regresar. Esto es por el truco que hicimos de salirnos con el Falcon entonces, una vez entras aquí, tienes que matar a todos estos enemigos para acabarla. Si algún enemigo queda vivo, no vas a poder acabarla, ¿ok? Pero básicamente, esto es plan de invierno en legendaria, con las técnicas avanzadas. Puedes acabar esto en el récord mundial es de menos de 5 minutos. Aunque tú hagas menos de 6, yo consideraría que es un buen tiempo. Así que bueno, gracias por ver. Y ya sabes, nos vemos a la próxima.